¿Queréis que empiece, pues? ¿Eh? Bueno, pues buenas, buenas tardes. Buenas. Y chicos, como quedamos el otro día, eh, lo que vamos a hacer, lo que os propuse era hacer un, un repaso seguido un guión que tenía preparado, que hice también para Cantabria, eh, más o menos como lo que eh, pienso que es lo más relevante de todo esto pero luego ya eh, a otra mitad pues poder que me hagáis las preguntas porque claro, aquí hay eh, infinidad de, de cuestiones que podríamos comentar ¿no? entonces nada, hago el seguimiento si queréis pensáis que es, vale la pena me, me paráis y si no, os apuntáis cualquier cosa y luego al final de lo que ya tenéis pensado o de lo que aparezca por aquí que no tengáis claro, me lo, me lo comentáis. ¿Vale? Pues, uh, venga. Vamos allá. A ver. Eh, primero de todo, eh, la, son tres cuestiones importantes. El dónde eh, y por qué, eh, qué es lo que hacemos allí y cómo lo hacemos. Esos son la, la, el, el guión, digamos, que tengo más o menos preparado. El municipio de Pocona. Pocona es un municipio que está más o menos al centro de Bolivia. Aquí tenéis un mapa hay una crucecita, no sé si la veis ahí en medio, está relativamente cerca de Cochabamba, está lo que es el altiplano, toda esta zona blanca de aquí es el altiplano, toda esta zona verde es ya bajando hacia el llano y aquí pues eh, más o menos está eh, Pocona. Y eh, vamos a ver, ¿por qué Bolivia? ¿por qué lo hacemos allí? Pues pues, bueno, pues Bolivia, por ejemplo, he tomado una cifra del PIB, es una, un estado que tiene un muy bajo nivel de vida. Según los datos de expansión, al año 18 el PIB per cápita era de 3.000 euros. Lo cual, según el ranking, digamos que ellos tienen de 196 países... Ellos figuran en el 124, ¿eh? por tanto, eh, pues es una, una nación que tiene un nivel de vida muy bajo. Otro índice que hay, aparte del PIB, es el Índice de Desarrollo Humano. Esto también hay, eh, digamos, bibliografía. Bolivia, eh, en un ranking de 189, pues es el 118. ¿eh? Fijaros, es de los más eh, bajos de la zona de Sudamérica. Veis ahí el color marrón, que es similar a toda esta franja. Bueno, algunos cuanto más oscuro, eh, peor eh, el índice, ¿no? Por lo tanto, están en muy mal lugar. ¿eh? En, en, uh, en cuanto a este indicador. De todas formas, para que nos hagamos también un poco de, de ejemplo, aunque siempre estos ejemplos son un poco así, pero bueno, nos da una idea, incluso dentro de Bolivia, estos son los departamentos que tiene Bolivia, tienen nuevos departamentos, um, Pocona está en el de Cochabamba. Entonces, eh, este es el índice que está incluso calculado por departamentos, correspondería al, al medio de, de Vietnam. Sin embargo, Cochabamba, como es lógico, en ese departamento hay mucha diferencia, no lo mismo en las zonas urbanas de la capital u otros pueblos como en la parte esta del altiplano, donde, eh, por mi sensación, estamos más similar a lo que es Potosí, que es pleno, pleno, eh, antiplano. Por lo tanto, sin, no creo que no hay mucho error de situarlo pues, a un nivel similar al de Bután. Eh, eh, datos, algunos datos. Aquí estos son tres, eh, me parece que son tres eh, transparencias o datos que el propio gobierno municipal de, de Pocona nos, nos dio, uh, por ejemplo, eh, está dividido en distritos, uh, el municipio tiene una extensión bastante grande, el número de habitantes, el censo cuando nos lo pasaron en el año 17 o 18, uh, todavía era los datos del 12, unos 10.000 habitantes, pero bueno, no creo que haya sufrido mucha diferencia al respecto. La altitud, os decía lo del altiplano, es casi unos 3.000 metros en promedio. El tema, digamos, de producción o de, de modo de vida es... Básicamente agrícola, una, trabajo agrícola, el, más del 80% de los ingresos provienen de esta, de esta forma. Eh, tienen algo de, de ganadería, aunque esa ganadería es más bien familiar, y ahora empieza eh, las granjas avícolas, pero de momento la gran mayoría es agricultura, no tiene ninguna otra sector productivo, ni servicios, ni, ni industria. Aquí hay eh, una tabla interesante eh, económica que nos pasó el ayuntamiento en el que yo aquí he añadido, o bueno, añadí unos datos significativos. Eh, ellos, los ingresos, son bajísimos, provienen, eh, digamos, de los fondos del Estado porque la recaudación es insignificante allí, y de otro elemento que es el IDH, que es la, el reparto que hacen de la, de la venta de hidrocarburos, que representa un 16%. Estos son los ingresos. Y entonces, por el lado de gastos, eh, tienen el presupuesto de funcionamiento y luego el de inversión, que eh, traducido en euros viene a ser como un millón de euros anuales. Pero de este millón y medio, para poder eh, aportar a nuestros proyectos, porque como veréis se hacen de forma participativa, eh, solo pueden alcanzar aproximadamente un, un 10%. O sea, estamos hablando de 100.000 euros para todo este tipo de proyectos, tanto los que podemos hacer, organizar nosotros o cualquier otra ONG. Capítulo que hacemos. Vamos a ver lo que hacemos. Nosotros allí hacemos proyectos relacionados con el agua, dos tipos de proyectos. Eh, de infraestructuras para el acceso al agua potable, que están dirigidas a las familias, y luego el eh, proyecto de manejo integral de microcuencas, que ya tiene un aspecto más eh, productivo y de conservación del medio ambiente. Entonces, para el tema de infraestructura de acceso al agua, eh, yo os puse el enlace a la revisión del plan director, en el que no sé si habéis tenido ocasión de ojearlo. Y hay un vídeo. Eh, también que os mandé el enlace que explica un poco por encima eh, el, el plan director y en qué consisten los proyectos que en él se, se indican. ¿no? De esta información, eh, aquí hago un cuadro, digamos, de, de resumen. ¿eh? Como me parece que os comenté en el correo, llevamos ya hace... Eh, años trabajando en este tipo de proyecto, entonces eh, en la situación actual, en el año a finales del 19, eh, tenemos lo siguiente, que de viviendas casi el 30% todavía no tienen pileta, es decir, esa fuente de agua y por lo tanto acceso eh, al lado de la, eh, de la casa. Aparte el estado de los sistemas que hay, porque hay muchos que antiguos, eh, el 40% es regular o malo. ¿Eh? Esta la situación, la foto eh, a, eh, para el año 19 de cómo está. Entonces que la hemos obtenido de esta revisión y qué queda por delante. Pues aquí tenemos un pequeño cuadro en el que vemos que lo que nos quedaría por, por delante serían eh, 44 comunidades en las que intervenir, mil, casi 2.000 viviendas, ah, perdón, familias, que quiere, equivale, digamos, más o menos a un 50% de las uh, familias de la, del municipio, para que tengáis un... O sea, estamos como a la mitad de camino en cuanto a familias a las que eh, puedan llegar a tener todas ellas pileta. Tercer punto, ¿qué financiación necesitamos? Pues el total de lo que queda, evaluado en este plan directo, en euros, total son 2.610.000 euros, ¿eh? la parte de financiación que te, deberíamos conseguir. Haciendo un desarrollo a ocho años de esta, de esta acción, de esta plan de acción, en 44 comunidades, saldría más o menos de promedio unos 300 y pico mil euros al año. Esto, por ejemplo, para el caso que estamos trabajando nosotros, que solemos eh, solicitar del orden de 100, más o menos, o 90 o 110, depende del año, bueno, pues eh, necesitaríamos tres, eh, digamos, fuentes de financiación anual para en ocho años llegar al 50%. El otro tipo de proyectos es actua actuaciones de manejo integral de microcuencas hidrográficas. Aquí está el plan director para la, la zona de Yurac molino es una zona eh, de más o menos un distrito de, del municipio. Um, si habéis ojeado, ahí hay información de resumen de qué consiste este plan director um, y luego hay un vídeo también explicativo del mismo. Um, siempre lo tendréis disponible cuando queráis de mirarlo. ¿Qué sale de esta documentación? Bueno, pues también para tener una idea, aquí se trata de actuaciones en ocho comunidades de esa zona. Estas son las ocho comunidades. En total, el número de familias objetivos serían 300 y pico mil. El costo total de uh, los uh, cuatro ámbitos de actuación o componentes que tiene cada uno de estos proyectos es de 1.222.000 euros, que quiere que la parte a financiar serían 859.000, unos 900.000 para todos los ocho. ¿Qué quiere decir? Pues volviendo a lo mismo, si suponemos que eh, se si, si quisiera desplegar toda esta actividad en tres años pues serían 300.000 euros cada año. Por lo, tanto, eh, por lo tanto, sería equivalente al otro plan director, que hemos hablado de unos 300.000 euros de financiación durante ocho años. Esto serían 300.000 euros de financiación durante tres años, teniendo en cuenta que es una zona, solo una zona, aunque la intensidad de inversión es mucho mayor. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues un poco de idea. Actores que intervienen. Bueno, pues por un lado tenemos uh, Ingeniería Sin, uh, ingeniería sin, sin Fronteras, eh, que somos los que estamos aquí. Nuestra contraparte, que es la ONG local, Mosok Kausai, el ayuntamiento de Pocona y las comunidades campesinas que hay en el municipio. Estos son los actores, digamos, principales eh, para poder realizar estos proyectos. Dentro, eh, dentro de, de es que sería un poco complejo, pero yo he sacado eh, cinco conceptos que quería destacar de todo este, eh, digamos, ambiente o entorno entre los actores, que sería, bueno, lo llamo marco político-social. Primero, la, la, eh, ¿cómo lo hacemos? Todo se gesta en coordinación. Eso es evidente, no hay digamos, una toma de decisión desde aquí y, digamos, imponiendo cualquier cosa. Entonces, y hay una coordinación en todo, entre todos estos agentes, tanto en nuestra, en nuestro socio local como la, el propio ayuntamiento y las organizaciones comunales. Después, otro aspecto, corresponsabilidad, para la sostenibilidad de la inversión a realizar. Esto es un elemento importante, muy importante, que, que también quería destacar dentro de este, digamos así, montaje. ¿no? Um, estos proyectos, tanto los de infraestructuras de agua, como evidentemente, como los otros de manejo integral de cuencas, tienen que tener una misión, digamos, no de actuación, en un momento determinado y sea determinado, sino que tiene que haber una sostenibilidad. Es decir, hay un aporte, un esfuerzo que viene financiero y luego de construcción de la infraestructura que sea, pero tiene que haber también un, una, unos visos de sostenibilidad. Entonces, ahí está el uh, empoderamiento tanto del municipio como sobre todo a las comunidades, para que la infraestructura que allí quede se pueda seguir manteniendo en el futuro. Otro tema a comentar es el desarrollo comunitario. Está un poco enlazado con lo anterior. Desarrollo comunitario son talleres uh, talleres que se hacen con las comunidades para eh, tanto de higiene como de tecnología, por ejemplo, de, de, de los sistemas uh, de agua, para que ellos sean capaces uh, de hacer un mantenimiento directamente de estas infraestructuras. También se les hace a nivel organizativo eh, una unos talleres para que puedan mantener una cierta contabilidad y una gestión organizativa de los sistemas que, como hemos dicho, son comunales. Otro tema, aspecto a comentar, es el fortalecimiento institucional, es decir, uno de los elementos de las patas estas para que exista una sostenibilidad es el tema municipal, el ayuntamiento uh, es el, el que pivota, digamos, y que tiene que dar esa, esa posibilidad también de, de sostenibilidad y su fortalecimiento es uh, un elemento también uh, muy importante. Pero un tema interesante que es el, el pago, de, el concepto que tanto a nivel político, es decir, a nivel municipal, como por nuestra parte, hay plena sintonía y que eh, las comunidades, los beneficiarios, eh, tienen que eh, asumir y, y, y tener el concepto bien claro de que eh, cualquier cosa pues, tiene su, su precio y sus tasas, incluso hay allí, allí eh, un nivel económico muy bajo, evidentemente, la recaudación es prácticamente nula porque hay muchísima, o la mayoría es eh, economía, digamos, no oficial. Entonces, el tema de, de los impuestos es un concepto que tiene que empezar, digamos, a, el, a nivel político, a hacer un poco de esfuerzo, ¿no? Y el tema de las tarifas significa que, eh, por ejemplo, en el caso de sistemas de infraestructuras de agua eh, para las viviendas, pues eh, existe un comité que lo gestiona y se encarga de cobrar un tanto al mes para eh, que eh, tener un fondo para materiales eh, y para... Cualquier incidencia que puede, pueda haber, es decir, hay un, una, un concepto también eh, claro de que las cosas no es que te vienen, digamos, de, del norte, de las regalan, quedan ahí hasta que se, eh, digamos, se consumen. No, aquí hay, eh, se enfoca del punto de vista que ellos tienen que continuar con esa infraestructura y hacerla sostenible. ¿Qué tipo de financiadores actualmente con los que hemos trabajado? Pues nosotros en particular con el FONS Mallorquí y con el gobierno autónomo. Como os comenté, también el gobierno de Cantabria, a través de, de ISF Cantabria, también participó dentro de este, de este plan director de proyectos de sistemas de agua. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cuál es el flujo? Bueno, pues el flujo es, lo eh, que hemos dicho antes, a nivel local, la ONG con el gobierno autónomo y las comunidades acuerdan, digamos, qué proyecto uh, piensan que es prioritario, prioritario para el año siguiente. Entonces, a nosotros no lo comunican uh, uh, y nosotros hacemos de intermediarios y presentamos el proyecto a los financiadores. En combinación con ellos, preparamos la formulación entre Mossog y nosotros. Y cuando la tenemos y hay convocatoria, se presenta a estos financiadores. Una vez, si hay suerte, eh, obtenemos la financiación, pues a través nuestro, en una o directamente el total de la financiación, se traspasa al eh, socio local, no, so Causa. Entonces, esta parte de financiación que viene de, de parte nuestra se añade a una parte que proporciona el gobierno municipal, que tiene un aporte, ¿eh? y eh, las comunidades campesinas también aportan una valoración del trabajo que ellos hacen, um, con lo cual, el coste total de los proyectos aproximadamente queda financiado en estas proporciones. Un 75% viene de financiación de aquí, del norte, un 10% lo aporta el, el municipio, por eso hablábamos un poco antes de los recursos que, limitados que tiene y el 15% es la mano de obra de los propios comunitarios que, valorada, viene a ser un 15% del presupuesto total. Entonces aquí tengo, bueno, nosotros eh, empezamos a hacer eh, unos blogs eh, para cada proyecto para hacer un poco un seguimiento desde aquí. Que tuviéramos uh, un poco más de, de, de conocimiento del día a día. ¿no? Entonces, aquí hay unos, bueno, unos enlaces, no lo voy a hacer enlaces, sino directamente voy a, a mostraros estos, estos blogs, en el que eh, básicamente lo que encontraremos son. Uh, fotografías porque la verdad es que no hemos tenido esto ha sido un poco de problema por la parte de ellos de um, hacer las entradas al blog y colocar las fotos eh, realmente ha sido un poco difícil ¿eh? entonces ahí no estamos eh, excesivamente contentos de los resultados ahora os voy a pasar Momento, que cambio de si puedo, de pantalla. No sé si veis el blog ahora. ¿Veis algo? Sí, sí, que se ve. Bueno, ahí tenéis uh, el de del sistemas de agua, entonces desde López de Mendoza, para que tengáis una visión, estos son los talleres, por ejemplo una foto de los talleres eh, en las comunidades, las comunidades suelen tener una especie de, de casa o local de reunión y se utiliza normalmente este tipo de infraestructura y las la reuniones se hacen en este tipo de locales. Entonces, ellos pues mandan la foto y hacen un poco de explicación de, de lo que quiere decir esa foto. La verdad es que no hace mucha y por lo tanto esto es muy eh, mejorable. Aquí tenemos eh, un depósito de regulación se ve cómo la están montando. Las zanjas, a ver, esta se ve mejor. Es ahí, la zanja, ahí es donde tanto en la construcción del tanque como en las zanjas es en lo que participan uh, básicamente las, la, propiamente los beneficiarios. Bueno, estas son las tuberías más o menos, el trabajo uh, en estos proyectos. Os mostraré el otro, este es el otro, ahí tenéis, eh, estos son los proyectos de manejo integral de cuencas. Esto hemos hecho ya, eh, aunque el plan director también es de Yurag Molino eh, y haya identificado las ocho comunidades estas, nosotros ya empezamos a hacer una serie de proyectos de este tipo y precisamente al empezar a hacerlos y ver la potencialidad es cuando decidimos hacer el plan director ya mucho más organizado. ¿no? Ahí se ven bueno, los trabajos de campo. Esto es la red, eh, a ver si encuentro el atajado. El atajado es el reservorio. Bueno, aparte, a ver si encuentro un atajado aquí. Esto de aquí son los reservorios o atajados de agua eh, que colectan el agua de lluvia y entonces a partir de ahí, es como una presa pequeña, a través de tuberías de agua eh, llegan a los huertos. ¿Eh? Aparte de, este, de esta línea, de, de este componente, hay otros componentes ligados a proyectos mic ¿eh? como son la conservación de suelos y los huertos familiares. Aquí, por ejemplo, hay talleres para, para los huertos, para conocer cómo hacer el tratamiento eh, de las eh, enfermedades. Luego, eh, para favorecer la filtración y no haya excesiva escorrentería de aguas eh, por las laderas, pues se hacen excavaciones ¿eh? para retener el agua y no se produzca la erosión que existe actualmente. ¿no? Aquí también en torrenteras se hacen estos muros también para frenar el agua en, eh, en las épocas de lluvia. Entonces Uh, talleres también de eh, contraste de experiencias con otras comunidades. Bueno, esto lo han puesto una ruta de aprendizaje eh, que han hecho. Es decir, eh, son, los componentes son reforestación, eh, son eh, la, la limitación de la erosión, eh, son los huertos familiares. Y la rehabilitación de atajados, más el de formación, evidentemente. ¿Eh? Estos son el tipo de proyectos de manejo integral de cuencas. Y, bueno, y creo que aquí eh, no me quedaba, no queda nada más. ¿Eh? Esta era digamos, la, la presentación que, que os comenté, un poco rápida. De lo que son esos proyectos, aparte de la información que ya os pasé. Y a partir de aquí, si me queréis hacer las preguntas que queráis, pues empezamos a la interacción, porque eso es un poco rollo esto. Venga, adelante. Buenas. Hola. Está muy guay, ¿eh? me gusta muy... Ya tenía preguntas. Preguntas tengo. A ver, en cuanto a, la, a las tasas que has comentado de, lo, de la comunidad que tiene que pagar ya una vez finalizado el proyecto. O sea, entiendo que esas tasas como que tienen que pagar por familia. Sí. Es decir, uh, se establece una cuota como como nosotros aquí. Eh, si tú tienes conectada eh, la vivienda a una red de agua municipal, pues tienes que pagar un tanto. Tienes que pagar un Entonces, ese es el concepto. Que, que ya tengan ese concepto real de que para que esto esté en funcionamiento se necesita una... Organización que se la hacen ellos mismos, un comité y también el aporte eh, económico, porque si no, ¿qué pasaría? Pues construiría la red y al cabo de un año o dos, eso se iría al garete. ¿Y lo podrían asumir? Sí, claro, o sea, ahí lo, está, ellos ¿cómo? lo que hacen. Eh, si sí, se establecen unas cuotas que ellos mismos deciden, es decir, ese comité tiene una entidad jurídica además, y, y les legalizamos incluso eh, el sistema, como digamos, como un sistema de, de infraestructura de, de distribución de agua, está legalizado, tiene su comité y ellos internamente deciden las cuotas. Vale, hasta ahora, por ejemplo, una cosa curiosa. Hasta... Didi. No, no, no, digo que eso está ligado con el fortalecimiento institucional que estabas comentando. Correcto, claro. Porque claro. es que si no, uh, um, no, no no tendría sostenibilidad. Entonces, uh, ellos tienen que organizarse y hacer sus cálculos y, y por ejemplo,. Hasta ahora, la mayoría, todos los sistemas que hacíamos eran sin contador. Es decir, eh, los costes operativos o la, y, por tanto, la cuota correspondiente era la misma para todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Ahora, la tendencia, por ejemplo, hay una ONG que ha empezado hace dos años, una ONG americana, bueno, la, la filial suya, entonces ellos ya por por cuestión digamos de principios eh, ya ponen siempre contadores ¿no? mm -hmm. Entonces, claro porque pero esto también es un debate es decir eh, estamos hablando de consumos pequeños de, de familias pequeñas pero claro, también es verdad que puede haber familias que puedan consumir más o menos y una forma de evitar problemas y susceptibilidades es colocar un un equipo de medida, y entonces hacerlo en proporción al consumo. Bueno, básicamente como lo tenemos aquí. No, bueno. Vale, y, y el tema de financiación, yo tengo una pregunta, si la contraparte recibe también financiación por otro lado, o simplemente llega de de parte de ISF bueno en este caso de por ejemplo del de gobierno de Baleares de Cantabria etcétera eh, no o sea solo, para este proyecto eh, mm. solo reciben la financiación nuestra sí. y la del municipio porque está estructurado de esta forma ¿eh? ellos pueden tener otros proyectos de otros con otros finanz ¿no? Vale, vale, Hay otro cambió. modelo, incluso que puede ser que algún proyecto que hemos hecho es con varios financiadores eh, que va, digamos, al, a la ONG, le llega un dinero, suma de varios financiadores de aquí. ¿eh? Pero no, en allí, local, nunca hemos tenido, nunca hemos tenido un caso, pero también podría ser factible, lo que no se ha dado el caso. Vale, Y... Esto es más técnico, o sea, esto, yo es que lo mira un poquito, la verdad es que lo he mirado un poco solo por encima, pero en realidad también existiría, o sea, dentro del proyecto se tiene que hacer el proyecto técnico iba por nuestra parte o... O en plan la obra la infraestructura, por dónde se van a hacer. Buena pregunta. Eh, esto, la nuestra parte es está cualificada para hacerlo. Eh, precisamente, claro, en cooperación hay ejemplos. Cada proyecto, cada caso es un ejemplo diferente, ¿verdad? Entonces. Eh, este tipo de proyectos que hacemos allí concretamente uh, ya, digamos, la contraparte tiene capacidad técnica suficiente. Entonces, además, el, la, cuando se hizo el plan director, el anterior, el, el, el primero, eh, ya se hizo la carpeta de, de, de proyectos con el, con el prediseño. Entonces, en el momento que hay una comunidad o se decide formular eh, un proyecto para una comunidad para el año siguiente, lo que se hace una vez eh, decidido es hacer el replanteo, ¿vale? Pero eso, digamos que nosotros desde aquí no, no actuamos a ese nivel. En esta parte, si no, vale. ¿Qué más? El estudio, ¿no? De, el pre-estudio. Vale, bueno, vale. es que ya lo tienen hecho. Es que nosotros no, eh, sinceramente, en este caso no hay un trabajo eh, técnico por nuestra parte porque vale. eh, podemos hacer una supervisión, pero los datos los tienen ellos de terreno. Uh -huh. Vale, nada, ya está. Gracias, Joseph. De nada, y sí, muchas gracias a ti. Yo tendría alguna pregunta, Josep. Eh, aprovecho, verdad, no sé ¿sí? si algo me también. Eh, eh, más que nada, porque no sé si eso me ha quedado muy claro eh, para ubicarme un poco. Eh, ahora mismo, en el punto en el que se encuentra, es eh, un stand-by, digamos en el que ISF Baleares junto con la Coparte, eh, lo que intentan es darle continuidad al plan director. Entiendo. Eh, en ese sentido, ¿hay algún proyecto ya en marcha o ahora mismo lo que se está estudiando, qué proyecto llevar a cabo? Eh, sí, ahora está, por nuestra parte, eh, totalmente parado, ¿eh? porque el último se terminó. No, no tenemos ningún aprobado sí. y por lo tanto eh, está por nuestra parte eh, parado. Si bien es cierto que el Fondo Mallorquí, eh, que tiene interés eh, desde hace años en, en este tipo de proyectos, eh, a instancias nuestras eh, está haciendo una vinculación directa entre el FONS y la contraparte, puesto vale. que la experiencia de estos años se ha visto que eh, esta contraparte funciona bien. Ellos han viajado allí, igual que nosotros, y entonces a, ahora, en estos momentos, eh, causa y está trabajando en un proyecto ¿eh? gracias a la vinculación directa con el FONS. Vale. Vale, entonces, eh, en ese sentido, ¿se encontraría algún proyecto en vías de anteproyecto? O sea, ¿ya hay ideas para llevar a cabo? ¿O también tendrían, sí. o sea, ¿están parados eh, incluso las ideas? Por así decirlo. Eh, no, en absoluto. Es decir, uh, el, el plan director uh, determina, si acaso, te, el despliegue. Hay ya un despliegue sí. hecho y todo, y priorizadas los, uh, las comunidades primeras. El, vale. el, este plan a uh, ocho años uh, está identificado, además. Vale, sí, eso es lo que me ha parecido ver en la documentación que pasaste, como que se prioriza primero familias que no tienen ningún tipo de acceso, de acceso al agua, Correcto. y después como una siguiente prioridad sería... La mejora de alguna de estas fuentes que o se han deteriorado o bien, por lo que sea, están contaminadas y demás, me parece entender. Exacto, exacto. Vale. Entonces, hay eh, una, un desarrollo. De hecho, eh, vamos a. En, en estas semanas, a requerimiento también del FONS y para que podamos trabajar y que el ayuntamiento también tenga uh, la información, y lo que vamos a preparar es como una especie de, de site, una mini página web en la que uh, veremos la situación ¿eh? con el uh -huh. listado de las actuaciones previstas. Eso. Vale, me, es que me parece un trabajazo, o sea, me impresionó bastante el plan director, me parece que está bastante bien encaminado Me gusta eso, como es un punto que os lo quería transmitir, porque me ha, me ha gustado bastante. Eh, gracias a la pregunta de Irene, he caído yo en la cuenta de una de las preguntas en relación al tema de las tasas, eh, que tiene relación con lo que eh, me pareció ver en la documentación que se habla sobre, eh, bueno, que también había comentado en esta diapositiva, está creciendo la producción eh, de, de ganadería y en, en especial tema avícola. Entonces, eh, parece ser de que en algunas de estas fuentes, pues entiendo que estos productores están haciendo un uso de esta agua mucho mayor, eh, en mucha mayor cantidad que lo que son un consumo familiar. No sé si eso lo gestiona el comité eh, que, que distribuye el agua o o que contabiliza, por así decirlo, los consumos, o eso cómo se está llevando a cabo? ¿Se, se, ¿Hay un gravamen especial para los productores de ganadería? O... Yeah. Eh, eh, bueno, su consumo más. ¿eh? Entonces, precisamente por eso, eh, una de las razones del tema de los medidores es esta: ¿eh? que no solamente puede haber diferencia entre familias, que claro, es uh -huh. mucho menor, pero cuando haces un uso, eh, digamos, semi-industrial, eh, pues entonces sí que se dispara el consumo. Y es por eso. Uh -huh. Entonces, eh, claro, como eh, si es, son puntos de la red, pertenecen a la red y por lo tanto están gestionados uh -huh. por el Comité. Sí, sí. Claro que entiendo que en el estudio del, del anteproyecto, incluso ya una vez cuando se está ejecutando, se tiene en cuenta ese consumo. ¿no? O sea, quiero decir, eh, se, se, se piensa que es una vía de desarrollo eh, adicional al que tengan agua directamente las familias. O sea, o se les se le da un medio para que esa producción siga adelante, que no se impone, digamos, una restricción adicional por el hecho de ser ganadería eh, frente a agricultura, digamos. Ya, bueno, um, no, vamos a ver, eh, las la redes estas de, de infraestructura de agua potable eh, tienen un canal eh, relativamente modesto, quiero decir, sí. que son, eh, su objetivo solamente es mm, dar agua para consumo humano en las viviendas. La parte de este avión no está generalizado. Empiezan. Vale, vale, Entonces, en algunos sitios sí, pero no es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental y hacia donde se dirigen las prioridades es hacia eh, las zonas, como habéis comentado antes, donde no hay uh -huh. o están muy malas condiciones. Lo que pasa es que sistemas que están funcionando, alguna, alguna vivienda, alguna familia ha creído eh, oportuno pues eh, poner una mini granja. no Claro. Vale, vale, genial. Pues creo que con eso ya tendría resuelta todas las preguntas. Muchísimas gracias, Josep. A ti, Roberto. ¿Alguna preguntilla más? Mm, yo tenía una pregunta así un poco general, eh, que cuando estáis formulando, bueno, porque muchas de las preguntas ya las han preguntado yo, pero cuando habéis tenido que formular para presentarlo, eh, bueno, en el gobierno de las Baleares o a Cantabria o lo que sea, en plan, como de forma muy general, ¿cómo habéis incorporado el enfoque de género? ¿O no se toca? Sí, eso se ha ido eh, introduciendo eh, en las formulaciones eh, últimamente, evidentemente. Eh, ¿Cómo se enfoca? Bueno, de todas formas, el, eh, ha sido, eh, ¿cómo te diría yo? Eh, explicitar más una tarea que eh, desde origen eh, se llevaba a cabo ya. Es decir, la mujer es el... Eh, una parte fundamental no sé si habéis visto alguna foto ahí eh, la, los talleres uh, de técnicos eh, hay muchísimas mujeres en los comités también se digamos que hay muchísimas mujeres y, y simplemente lo que mm, se trata es de um, hacer patente y digamos, uh, hacer la declaración o, o la intención de que uh, ellas tengan ese papel, uh, digamos, uh, notorio. Solo hay, hay algunos casos en algunas zonas, algunas comunidades que por, por, por cuestiones de los que ahora están dirigiéndolo puedan tener algún tipo de de actitud, uh, de, de poca uh, interés de participación de la mujer. Pero eso no es lo, lo general. Eh, yo lo, lo, cuando he estado allí, lo que me he dado cuenta, y si, bueno, incluso la noticia, la, digamos que eh, no es como aquí, evidentemente, nosotros tenemos camino por recorrer, pero es verdad que Bolivia también tiene... Uh, a nivel social está muy claro y bastante, hay, hay muchísimas mujeres que tienen cargos públicos uh, y no y digamos que existe mucho consenso otra cosa es que haya también casos uh, en los cuales depende de qué tipo de uh, de personas uh, de hombres tengan uh, digamos más digamos, hostilidad o, o, o no tengan tanto interés en que participen. ¿Eh? Pero sí que es verdad que el, se enfoca eh, desde ese sentido. Eh, además, eh, digamos, in, es que imponer es imposible casi, ¿eh? porque si impones, también te queda, eh, tienes una actitud, digamos, eh, de confrontación. Entonces, eh, se trata de persuadir y digamos que a nivel político y social eh, la situación allí ayuda, no es cuando tú dices no, es que tiene que haber eh, mujeres en el comité, no puede ser que estén ustedes cinco, tiene que haber por lo menos la mitad o más, mm, no suena a chino, ¿sabes qué quiero decir? No, o sea, es una cosa que ya entra. ¿eh? Hay que, a veces, entre comillas, obligar o hacer la consideración. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, pues, eh, si, pues nada más. Yo, esta es la, la idea de los dos tipos de proyectos que, que tenemos en, en nuestra digamos, nuestro catálogo. Entonces, el, si queréis, por un lado, uh, seguís teniendo estos enlaces si queréis profundizar. Cualquier cosa me podéis pedir. Uh, el siguiente paso que nosotros vamos a hacer es seguir contactando con otras ISF ¿eh? para finalmente hacer, a lo mejor, algún tipo de comunicación a nivel federal. ¿Eh? para esa digamos aportación de cartera de proyectos disponibles ¿eh? que, que comentamos sobre un lado y luego también eh, yo os, uh, os comentaré lo que hablamos el otro día el de hacer algún tipo de, de cursillo para voluntarios que les pueda interesar tanto vuestros como de cualquier ISF en el que se pueda tener en, en tres sesiones, por así decirlo más o menos, tres o cuatro sesiones, una idea de cómo se gestionan los proyectos, ¿eh? cómo se formulan, eh, cómo eh, se hace el seguimiento y cómo se justifican. ¿eh? Y con cosas concretas, a base de ver eh, proyectos concretos nuestros. Y el otro tema, lo que te os, os he comentado, en cuanto esté también, os uh, mandaré el enlace a este site del plan director donde podamos ver la situación de los proyectos, qué, qué cartera hay, cuáles serían las próximas comunidades. Genial. Bueno, pues entonces, uh, quedamos así. Cualquier cosa uh, me conectáis, me, me preguntáis. Cualquier cosa a lo mejor que se os ocurra uh, vía correo o hacemos otra mini reunión. Y por, por nuestra parte, en eh, cuanto tengamos esta site, os pues, la mandaremos. Y cuando tengamos también, uh, digamos, ya organizado este mini cursillo también. Perfecto. De acuerdo. Vale. Muy bien. muchas muchísimas gracias. Y. Gracias, seguimos el Sergio? Ahora, ¿hola? Hola. ¿Sí? Que, que creo que llevo un rato muteado. Que sí, que sí, que genial. Que muchas gracias. Oye, gracias por hacer de enlace tan uh, operativo como ha sido ¿eh? bueno ya veremos, ya veremos a ver si a, ver, a ver dónde y llegamos, atrás, poco a poco. A Placer hombre, pues a ver cómo pues seguimos. Pues... Exactamente, pues venga, eh, estamos ahí en contacto y cuando queráis. Yo sí, sí. encantado. Perfecto. Cuidado, un gracia. besito. Ando. Gracias venga, a vosotros. Venga hasta otras Chao.